en todos mis new bikers espero que estén bien espero que estén en la raja y espero que no estén pasando por ningún tipo de dificultad en estos días hoy es 22 de octubre yep. es 22 de octubre y me encuentro grabando un vídeo que va a tener un poquito de actualidad más eh, tratar de distraerlos un poco de estos problemas que están apareciendo hoy en día pero antes de irnos con el video, quisiera darles a ustedes algunas recomendaciones, por favor, porque yo sé que el 98% de las personas que me ven tienen su moto y andan en moto, y el 70% de los que me ven son chilenos, o sea, están totalmente... Eh, involucrados en lo que está pasando hoy en día, de los disturbios, de las eh, de las marchas, de las protestas que se están haciendo hoy en día. Así que antes de empezar con el vídeo me encantaría darles algunos consejos para que se cuiden porque yo sé que puede llegar a ser algo complicado estos días acá en la capital. Lo primero eh, producto de las manifestaciones hay muchos semáforos que no están con luz por favor chiquillos no lleguen y pasen independientemente de que tengan la prioridad eh, bajen la velocidad eh, preocúpense de mirar hacia los dos lados y luego continúen su camino si hay vestigios de alguna barricada lo ideal serían ojalá eh, hacerle el quite o directamente no pasar por ahí si es totalmente necesario traten de pasar con cuidado de que no vayan a pincharse unos neumáticos o se vayan a enganchar en algún fierro que haya en el suelo. En el caso de encontrarse en ruta, caminos a sus casas o lo que sea, eh, si se encuentran con disturbios ojalá intentar hacer el quite, ya que normalmente eh, hay gente que corre de allá para acá sin ningún tipo de aviso y si ustedes están circulando podrían chocar con ellos o ellos chocarlos a ustedes. Y podrían provocar un accidente otra recomendación también podría ser utilizar chaleco reflectante que no es obligación utilizarlo en el manejo del día a día pero sí podría ayudar a evitar eh, algún tipo de accidente ya que arriba de la moto estarías eh, serías más llamativo evitar ojalá al 100% la conducción nocturna ya que independientemente de que muchos estamos eh, manifestándonos hay otras personas que se están aprovechando así que por favor ojalá evitar la conducción nocturna. Eh, bueno esas son algunas recomendaciones yo sé que muchas son muy intuitivas no hay que tener 10.000 de IQ para poder eh, saberlas pero la verdad me quedo yo más tranquilo entregando un poco de información al respecto y de algunas recomendaciones que a más de algunos le podrían servir así que eso pues, chicos nos vemos muy muy pronto y también nos vemos el viernes. ¡Que entre la intro! Así que eso mis Noob Bikers, eh, bueno comenzando ya con el video, este fin de semana ha sido un fin de semana pero muy muy muy movido Y yo sé que para muchos de ustedes también lo ha sido El fin de semana del 19 y del 20 eh, fue un día muy especial para mí Ya que como muchos saben estoy empezando a eh, preparar mi viaje al sur, que es un viaje bastante largo y prolongado eh, y este viaje a LOLOL, que fue un evento masivo que se realizó el 19 y el 20 de octubre, eh, fue como mi viaje previo y viaje de preparación para mi viaje al sur. ¿Por qué se preguntarán? Ya que fue un viaje bastante largo, de primera instancia, ya que me demoré aproximadamente unas 3 horas en llegar a LOLOL. Pero si me hubiese ido solo, obviamente hubiese sido menos, pero. Eh, me fui atrasado eh, me topé con la caravana me terminé yendo con la caravana y eso hizo que al final eh, fuera una digamos no fueran dos horas de camino sino que fueron más, fueron tres horas y pico eh, yo me fui el día sábado donde se suponía que yo me tenía que haber ido a las nueve de la mañana me iba a ir solo pero... Como no preparé nada, me quedé dormido el viernes y me terminé yendo el sábado a las 1 de la tarde. Empecé a preparar mis cosas y entre esas cosas me di cuenta que no eran muy buenas ideas, pero dado que iba eh, no muy lejos y era un periodo corto, de igual forma lo hice. Ustedes se preguntarán, pelado, ¿a qué te refieres? Es que... Eh, este viaje de verdad me sirvió para saber qué cosas tengo que llevar en mi viaje al sur y qué otras cosas no. ¿Cachai? Por ejemplo. Este es mi saco de dormir. Este es mi saco de dormir y mi saco de dormir es de los años 50. Este saco es muy grande. O sea, el saco es totalmente necesario. No es algo que no tenga que llevar. Pero no es el saco adecuado. El tamaño es muy muy exagerado y la verdad es que utiliza mucho espacio y el peso de ese saco también es muy grande lo ideal sería utilizar un saco más pequeño que son los que normalmente eh, venden en todas partes que son sacos de un tamaño mucho más reducido y su peso también es mucho más reducido. Nada que decir con ese saco, yo puedo, podría dormir sin ropa en un lugar muy frío y no tendría nada de frío Pero prefiero tener un saco más pequeño que no sea tan abrigador dormir con ropa y utilizar menos espacio Además que créanme que es un show intentar de meter este saco dentro de su funda eh, por ejemplo, en mi viaje al suyo tenía pensado llevar unas zapatillas además de las botas. Estas son mis botas, la verdad es que están bastante hecha mierda. Eh, y por cierto, también, bueno, están sucias por el viaje ahora a Lolol, pero eh, en el viaje a Lolol me di cuenta que estaban bastante rotas y maltrechas. El tema está en que no tengo dinero para comprar unas botas nuevas, así que lo ideal creo que va a ser enviarlas a un zapatero. Si es que logro encontrar algún zapatero pero creo que las voy a llevar a un zapatero para ver si es que me las puede arreglar lo que más pueda y así llevarlas en mi viaje al sur. Eh, hace un par de semanas hice una compra que la verdad con este viaje me di cuenta, con este viaje a lo LOL me di cuenta de que me sirvieron pero. O sea, fue una compra pero. Le di el palo al gato con la compra. Me compré estos pantalones impermeables, los cuales de verdad, por el precio que los compré, eh, creo que, como les comenté, eh, le di el palo al gato. Estos pantalones vienen con su... o sea, son pantalones de, ¿de Kevlar... no, <risa> ojalá. No, pero son pantalones impermeables y vienen con su forro por dentro, son bastante gruesos, tienen entradas de aire por si te da calor, tienen protecciones en las rodillas y tiene un acolchado acá en el culo, en el trasero no muy grande pero sí ayuda de algo y además es anti deslizante. donde los compré, la verdad es que los compré en segunda mano me salieron 40 mil pesos eh, un pantalón así nuevo probablemente te salga más de 100 mil pesos y de segunda mano 40 mil pesos no es malo para arriba me fui con mi chaqueta de cuero eh, sin nada abajo porque hacía algo de calor Solo la chaqueta de cuero y la polera, eh, bueno, algo para taparme la cara, mis botas, mi casco, el cual está hecho un asco. Eh, desde que llegué a Santiago el día domingo en la tarde no lo he usado, por lo que tampoco lo he limpiado. Y miren cómo está. <risa> de verdad está he hecho un asco el casco. Eh, no lo he limpiado de puro flujo, pero yo creo que ya pronto lo voy a limpiar. Cuando utilice la moto probablemente. Eh, ¿Qué les puedo comentar sobre la vestimenta? Creo que con eso yo ya estoy casi 100% listo, porque me falta una cosa Que son mis guantes, bueno estos son mis guantes de invierno que son eh, waterproof eh, Así que yo creo que con eso ya estoy 100% cubierto En la parte de la vestimenta, la cual me tenía bastante, bastante preocupado, pero además de eso también Pero, eh... eso es lo que yo tenía más o menos presupuestado para la ropa, ya que como les digo no tengo mucho dinero tampoco para gastar Y ya con eso creo que estoy bastante protegido del agua, pero además de eso hay una carpa, la... o sea no una carpa, es como una capa que voy a colocarles una foto si es que la encuentro por ahí Que es una capa de estas que ocupan típicamente para la lluvia La cual además de utilizar mi ropa me la voy a colocar encima Para minimizar más aún el, el mojarme Esa es una de las grandes cosas que logré comprobar O sea... Me fui, para el, me fui para LOL en este viaje y bueno, sentí que iba muy, muy, muy bien protegido con mi chaqueta, con mis pantalones, con mis guantes, con mi casco y con mi cuello ahí tapadito como corresponde Una de las grandes cosas que me di cuenta que me faltó fue este artefacto Ustedes dirán, pelado, ¿qué es eso? Bueno, esto tú lo colocas en el acelerador, no sé cómo se llama la verdad si me pueden ayudar lo colocan ahí en los comentarios pero esto yo lo coloco en el acelerador y yo simplemente haciendo esto ya estoy acelerando y no tengo que tener apretado el acelerador tanto tiempo entonces esto me permite tener un poco más de comodidad dentro de una larga y extensa carretera donde no hay nada más que carretera entonces me sirve para descansar un poco la muñeca me hizo falta este fin de semana, no lo llevé, se me olvidó y lo eché bastante de menos ah, les comentaba lo de las botas se me fue, lo de las botas yo quería llevar zapatillas también llevé zapatillas para lolol y la verdad las llevé a puro pasear y además de eso ocupan mucho mucho espacio sobre todo mis zapatillas que son con caña y son así como astronautas eh, estas sí las quiero llevar que son como más cómodas y no ocupan tanto espacio de hecho bueno si coloco una arriba de la otra y la aplasto bien no ocupan mucho espacio ya que más que nada es para no estar siempre con las botas puestas sobre todo cuando acampen eh, y descansar un poco los pies de las botas que con un mucho rato adentro igual empiezan a doler los pies o empiezan a oler un poco otra cosa de lo que me di mucho cuenta es más o menos el espacio que puedo yo llevar en la moto más o menos que es el espacio de las alforjas y me di cuenta que es muy probable que necesite un poco más de espacio por lo que estoy pensando en comprar esto, que es un bolso de estanque eh... Estoy pensando en comprarme eso para llevar más o menos las cosas de fácil acceso Las cosas que necesito yo tener como a mano Que es mi celular, mis documentos, el dinero eh, Que necesite que no se moje eh, Como por ejemplo también las baterías de la cámara Todo lo que tengo que llevar de la cámara la, Los cargadores y todo eso shit ustedes, ustedes me entienden Ya que como tengo que grabar todo esto Mi idea es también llevarme muchas, muchas baterías baterías externas eh, para poder cargar las cosas, eh, compré dos ya, cuando me llegue el cargamento de las cosas que compré hace poco para el Cyber, se los voy a mostrar, voy a hacer un video de eso también, pero espero que me entiendan la shit que les trato de explicar. Y eso pues cabros, bueno, por ahora eh, les voy a dejar unas pequeñas imágenes de lo LOL, eh, miren, lo LOL por desgracia fue muy muy muy afectado por el tema de las... Eh, como se llama de las manifestaciones que la verdad que han sido bastante fuertes mucha gente ya sabe mucha gente afuera de chile ya está en conocimiento sobre todo en argentina por ejemplo que también hubieron desmanes allá eh, bueno el olor se vio muy afectado de esto de hecho el día siguiente o sea el 19 era el Lol. el 20 era una ruta a santa cruz creo que era y la cual no se pudo hacer por temas de manifestaciones y además por temas de que mucha gente decidió irse temprano a Santiago. Yo fui uno de ellas. Eh, entonces, eh, Lolol se vio muy afectado. Igual se pasó bien. Eh, yo fui con el Néstor, uno de los chicos de los Demonios Bikers que también es integrante de los New Bikers, un gran amigo. Así que le mando un fuerte saludo al Néstor. También estuve con Imperio Medina, ya dando la vuelta. Eh, también estuve con el Ricky, con Riad Roa. Eh, estuve con Ridgu, estuve con PL para Motociclista, que también estuvo allá. Y bueno, un par de personas que también me cacharon y me hicieron un buen saludo desde lejos. Eh, pero bueno. En fin, LOLOL estuvo bastante entretenido Por lo menos no lo pasé mal eh, Pero, pucha, me hubiese gustado Que hubiese sido el 100% del evento Y no una pequeña parte La verdad que, bueno Son cosas que pasan Bueno, el próximo video ya voy a tratar De empezar a enlistar Se suponía que lo iba a hacer ahora Pero aún no me llegan las cosas que compré Por lo que el próximo video cuando me lleguen las cosas Se los voy a mostrar y les voy a empezar A dar la lista de las cosas Que me faltan y que ya tengo. Y si ustedes me pueden ayudar ya en los comentarios con algunas cositas que ya me dijeron en el video anterior. Como un kit antipinchazos que no lo tenía anotado. Se los agradecería muchísimo. Les recuerdo que este es mi primer viaje. Es la primera vez que me voy a ir a la mierda del mundo. Así que les pido ayuda en ese aspecto. De las cosas que yo debería utilizar. Y también si tienen lugares que yo deba visitar. Porque, por ejemplo, de aquí a Rancagua o Pasadito Rancagua, no tengo nada bonito que visitar. De hecho, hasta incluso hay personas que me han dicho directamente, bueno, ándate fuerte y derecho y en tal parte recién, ahí párate a mirar. Así que, eso pues chiquillos, los dejo. Nos vemos muy, muy pronto. Por favor, cuídense mucho. Eh, cuidado en las noches. Yo he pasado algunas noches un poco en vela, cuidando acá en el sector. Ya que hay algunos intrusos que han intentado Meterse a, la, a los departamentos Y ahí hemos estado Haciendo De las nuestras para evitar Que hagan cosas que no deben Así que eso pues chicos Nos vemos muy muy pronto Nos vemos el viernes, se los recuerdo Les vuelvo a dejar la imagen Por ahí, no sé dónde está Pero eso chicos, nos vemos muy muy pronto Chao, chao, chao Cuídense cabrón